sueños vi, fugazmente escuchaba tu voz Porque tu amable voz, tan solitaria fue Te quise entender, nunca me rendí Por mi gran imaginación, en sueños borró Junto con mi cantar Yo solo podía Tu nombre gritar Suena un hueco sonido en mí Es mi corazón Que provoca latidos sostenme con fuerza Aún estoy aquí sostenme con fuerza Desbordando en mis lágrimas, vuelve a mí la melodía. Me pregunto si también la escuchas. Quiero que me salve. Que casualidad